número 2 la casa del diablo 2 aquí está ya una ventanita abierta o medio abierta super u es como un supermercado y aquí voy a entrar como un ladroncillo entrando por esa puerta si ven esta puertica me toca subir hasta arriba y aquí se ve más o menos el patio y la casa abandonada del diablo que también tiene sus leyendas. Donde hubo como un incendio que mucho que, que mató a la gente. es un río raro. Bueno, eso viene de la cabeza. Como sé que voy a grabar un lugar prohibido, pues. Me empiezo a imaginar cositas. Bueno, voy a subir esta cosa. No será tan difícil. Y vamos a ver adentro qué hay. Y si está el diablo, pues a pelear. Como hombres duros. Ya acabo de. Subir esas barreras que están detrás de mí Bueno, estas barreras, más bien esa puertica Aquí está la calle donde estaba Y aquí vemos este lugar lúgubre Creo que se dice así en español Ay, tiene muchos pisos Está muy grande Ay, este flash me está molestando mucho Entonces si sí, aquí está como la puerta para entrar Vamos obvio, a obvio entrar Aquí hay una especie de patio Muy raro Allí está la granja La vamos a ver, también. Bueno, primero veamos que en el patio. Uy, ya casi me caigo. Bueno, que no se caiga la cámara porque ¿cómo entrar? Aquí está el patio. Bueno, no hay entrada por aquí. Bueno, vamos a empezar por la primera casa. La casa número uno del diablo. Escucho como ya, un eco en la casa. Aquí está la entrada. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? Ah, pues es para el agua. Había como un bar o qué. Bueno, aquí vemos que esta habitada pareciera bueno, euh, entonces Empecemos por el cuarto número uno Bueno, aquí está, vacío, vacío, lleno de dibujos feos. Eh, bueno, son más unos tats. Aquí, aquí es me pego porque está esto que es me toma en la cara en La puerta linda um, Aquí está el baño Nosotros los franceses cómo no nos bañamos pues Miren cómo están nuestros baños de asquerosos uh, Seguimos ¿Y ¿Qué será esto? ¿Hay dentro? No, no hay nada. Pues, pues voy a encontrar dentro de esto. Ah, pues aquí obvio que no hay nada. ¿Qué será eso? Para calentar toda la casa, quién sabe. Pero se nota que sí, hace muchos años que no está visitada la casa del diablo. Bueno, veamos más pisos, más cuartos. Pues, sí, hay muchas cosas en el piso. Está está arriba, abajo, Ay, está afuera. Es Seguimos el recorrido. Uh, bueno, otro cuarto. No tiene nada interesante. Otro cuarto también nada interesante. Y otro cuarto que tampoco tiene algo interesante. Bueno, veamos la otra casa. Ay, me, me dieron ganas de sonarme la nariz del frío que está haciendo. Bueno, vamos a ver esta casa entonces. Es mi... A estos pisos de arriba, pero si tengo la nariz que me está molestando, a ver, a sonarme la nariz, pero no en la cámara. Bueno, entonces ya me soné la naricita a entrar a la segunda casa, la casa de los fantasmas malísimos que está escrito aquí. Bueno, moi chúpame, pues no te voy a chupar, persona grosera. Que escribió eso? A ver qué hay por aquí. Uy. ¿qué es esto. Bueno, estas son las escaleras cerca de subir. Mm, el techo. Uh, a ver, otros baños horroríficos. A la francesa. Como os decía, no nos bañamos. Uh, aquí está. Otro lugar. Y aquí veremos el pasillo. Este pasillo. A ver qué se encuentra. Uy, mi casa. Para que me caiga, ok. Otro cuarto vacío. Ah. Otro cuarto también vacío. Muchos cuartos vacíos. Bueno, me dijeron que. Uy, me Que había muchos fantasmas, pero. Solo están cosas raras que no son fantasmas. A ver, seguimos. Ay, es que es terrible. Uy, pucha, ¿qué fue? <risa> Siempre que hago videos tengo ruidos raros ¿Qué será este ruido? ¿Será alguien de la calle? ¿Es en la calle no? Pues no hay nadie ¿Quién sabe? Tal vez hay mucho ruido sé si están dormiditos ¿Quién sabe? Bueno, otro cuarto No, no hay mucho de este cuarto Bueno, vamos a ver más bien la granja pero si te raro reído, me eh, molestó mucho, porque no sé qué será y quién será sobre todo. A ver, ah, pero vamos a ver que aquí hay como otra vez un ático de los fantasmas. Bueno, a ver, Ah, por eso pusieron esto, para subir, es lo que yo hago. Uy, pero está como alto. A ver qué hay arriba. Mm. No, pues, no hay nada creo. Ah, ¿Para qué subir? Estoy bien aquí, ¿no? Ah, bueno, a ver, luego veré lo que grabé porque ni sé lo que grabé, ya que ah, no subí yo, solo subí el celular. Ay, ya estoy cansado. Una pausita y a ver la granja de los fantasmas. Bueno, ya volví del lugar donde estábamos. Seguimos. Eh, bueno, aquí no hay nada, entonces, ¿para qué? Ay, casi me veo. Mm, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada en el piso, en el suelo, en el techo tampoco. Bueno, la granja está rara aquí. en un armario. Ay, es en un baño, creo. Ay, casi me caigo. Bueno, vamos a ver la granja ahora, que parece muy abandonada. Eh, bueno, aquí está el patio. Por lo menos pusieron una luz. Dentro del patio de abandonado, qué raro Si no hay nadie, ¿por qué ponen luces? ¿Quién sabe? Uh, uy, mucha madera Si queremos hacer un fuego para calentarnos Aquí tenemos Muchas cosas Bueno, vamos a entrar en este Se ve muy fea esa casa, la verdad parece Una casa de película de miedo <risa> Bueno, seguimos Ay, Pues, oh, madera Huele mm, a rico, huele a madera A selva, a naturaleza Uy, casi me pego en esta cosa bueno pues no hay nada ya es un techo nada más una granja abandonada pero la verdad sí no sé por qué dicen que hay muchos fantasmas bobas así porque pues obvio que no hay nada no hay nada no hay nada bueno aparte de mí que no soy nada um, um, almacenan se dice cosas de cuando hay obras no Sí, parecieran cosas cuando hay obras. Uh, uy, pero ¿qué será esto? Mm, no sé qué está escrito, no entiendo. Que negro. Un codo noventa, no sé qué será. ¿Quién sabe qué es esa cosa? Ah, a ver. Y la granja, bueno, parte 2. Ay, hay cosas raras que será esto. Mm, ah, un extintor. Y una silla. Bueno, no se puede poner de pie porque igual se cae. Unas llantas, si tienen carros pues les llevo gratis llantas A los que se suscriban al canal Uy se ve como borroso en, la, en el video que, a ver. A ver, Enfoque, enfoque, enfoque Bueno no sé si se enfoca bien Y bueno Acá que es esto El techo, uh, bueno no hay nada interesante la verdad No hay nada interesante entonces esto fue la parte 2 Me gustó más la otra casa Miedosa, que escuché más ruidos raros Bueno, aquí también hubo algunos Y ya, bueno No hay más que recorrer, aquí está la casa de lejos La vemos, que visité Que visitamos juntos, aquí está la granja Que acabamos de visitar, que no tiene nada interesante Aparte de cosas abandonadas Y aquí estoy yo Solo dime cuándo y dónde No, tampoco se tan Bueno, si te ha gustado el video no olvides suscribirte, poner un like Ya voy a la casa, estoy cansado bueno, por lo menos me siento fuerte y orgulloso por haber conocido esas casas de miedo que no todos irían. Pero lo hice para ustedes y para mí, obvio. Bueno, hasta luego. No olvides el like y suscríbete. ¡Chao!